Bienvenidos a Marihuana Televisión News. Este mes hemos celebrado la primavera y, por supuesto, la Spanabis. En este programa veremos lo que dio de sí la decimonovena edición de uno de los encuentros canámicos más relevantes a nivel internacional. Estaremos atentos a las próximas citas, como la inminente marcha de la marihuana. Y no faltarán los buenos consejos en todo cultivo. Empezamos. Un año más, Spanabis no defraudó y volvió a poner a Barcelona en el epicentro mundial del cannabis. Un fenómeno social que sacudió la fira de Cornellá y batió récord de asistencia en una feria de gran atractivo internacional. Raúl del Pino, portavoz de la organización de la feria, nos relataba sus impresiones. La verdad es que este año estamos, tanto expositores como organización, muy, muy contentos por la cantidad de público que ha, que ha venido a esta edición. Eh, después de la pandemia sí que nos sorprendió la... La, gente que, la cantidad de gente que vino, pero es que este año creo que hemos batido récords en, en venta de entradas. El, el, el mismo viernes a mediodía ya se habían acabado los abonos de tres días. Nuestra, digamos que principal motivación cuando empezamos a hacer Spanabis hace ya casi 20 años era desmitificar el cannabis en la sociedad, o sea, darle un aspecto normalizador apoyar y fortalecer la industria del cannabis, que por aquel entonces era incipiente, empezaron a aparecer los primeros Glows y las primeras distribuidoras. Y nada, me gustaría emplazaros a todos a la siguiente edición de Spanabis, pero también ahora en septiembre vamos a tener la CBD Gen Fair, que es una feria dedicada solo a la industria del CBD, donde digamos que las empresas que se dedican al CBD y al cáñamo tienen un espacio propio para ellos donde hacer sus negocios y dar a conocer sus productos. Sin duda la temporada comienza y la industria pudo presentar sus novedades y proyectos inminentes. Nos gustaría destacar la colaboración que lanzaba SensiSeeds junto a Humboldt Seeds y Fat Beans con las mejores genéticas a un lado y otro del Atlántico y que el público acogió con enorme interés. Estamos aquí con Benjamin. And Robbie from Humboldt and Sensi Seeds. Hi, guys. Welcome, welcome to Spanabis 2023. Nice to see you. How's it? My name is Benjamin from Humboldt Seed Company. We came all the way from California to Barcelona to launch the, our collaboration with Sensi Seeds um, at Spanabis 2023, where we did uh, a cross pollination of a couple of our personal favorites uh, into this uh, project we're calling the Breeding Grounds. Estoy muy emocionado, y ustedes deberían probar, y Marijuana Televisión, gracias por estar aquí, siempre. La educación a la gente es lo que es realmente todo, y nuestro trabajo es proporcionar la mejor genética que podemos a la gente, y hacerla accesible, y es genial tener a ustedes aquí para transmitir ese mensaje. Buenas genéticas y nuevas tendencias pudimos ver unas cuantas en las Panabis Champions Cup, sin duda uno de los momentos más esperados por muchos cultivadores, que veían recompensado su trabajo de breeding.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 ...también pudimos conocer lo más destacado de otros bancos... ...como Delicious Seeds. Cuéntanos, ¿qué tal ves esta feria? Uh, brutal, bueno, la verdad hay mucha gente... Uh, ...corona ha pasado, eso veremos ya... Uh, ...vimos también mucha gente que viene a nosotros ya... ...volviendo para las nuevas variedades... ...y para los earlys... Uh, ...van bien, todo va muy bien... ...y estamos muy contentos, la verdad estamos aquí... ...con toda la familia... Uh, no, tenemos un buen rato y cuéntanos Oliver cuéntanos a ver cuáles son las nuevas novedades qué nos tenéis preparado para esta edición eh, varias cosas la verdad eh, venimos con las nuevas early versions que hemos salido hace unos meses eh, como también la Lord Kush early version eh, y también algunas eh, genéticas eh, americanas eh, por ejemplo la Bay Burger que es una cruza de Tony Burger y la Bay Eleven eh, una pasada la verdad y la gente preguntan para eso Um, están conscientes de las nuevas variedades y nos gustamos mucho. Si aún no has elegido tus variedades para esta campaña, vamos a darte algunos consejos en Top Cultivo. Hola, bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. Soy Lucía y hoy vamos a hablar de la siembra del cannabis. Vamos a ver qué sembrar. Uno de los primeros pasos a la hora de decidirnos a autocultivar marihuana será elegir un tipo y una variedad de planta. Índicas o sativas, regulares o feminizadas, automáticas o fotodependientes, con CBD o THC, son algunas de las dudas con las que nos podemos encontrar. Podremos elegir entre índicas o sativas, o entre híbridos con dominancias índicas o sativas, que es lo que más predomina en los catálogos de los bancos de semillas. Normalmente las índicas tienen menor tamaño, proceden de climas fríos donde tienen menos tiempo para aprovechar la luz y el calor, y se cosechan tras un periodo de floración más rápido que las sativas. Las sativas proceden de zonas más cálidas donde el clima suele ser más estable, y tienen tantas horas de luz como de oscuridad durante todo el año. Su floración es más lenta, llegando a tardar más de 90 días en algunas ocasiones, por lo que no son aptas para cultivos de exterior en climas fríos. Las síndicas producen un efecto vinculado con la relajación, son las buscadas para combatir dolores o el insomnio. Las sativas suelen producir efectos más energizantes y se suelen emplear para combatir el estrés o para realizar tareas creativas. También podemos elegir el tipo de cannabinoides de nuestras plantas. Podemos optar por variedades en las que predomina el THC, principalmente para un uso psicoactivo o lúdico, o por variedades de CBD para un uso más terapéutico o relajado, o incluso combinaciones de THC y CBD en distintas proporciones. Por otro lado, elegiremos entre semillas regulares de las que podremos obtener tanto plantas machos como hembras, o feminizadas de las que solo obtendremos plantas hembras. Estas últimas serán las más aconsejables en la mayoría de los casos. Otro elemento a considerar será si queremos plantas fotodependientes o automáticas. Las primeras florecen cuando se reducen las horas de luz, ya sea con el temporizador en los cultivos de interior o cuando avanza el verano y los días empiezan a ser más cortos en los cultivos de exterior. Las automáticas florecen en función de la edad, no dependen de las horas de luz, aunque cuanta más luz tengan, darán mejores resultados. Son plantas más pequeñas, pero muy rápidas en cosechar en comparación con las fotodependientes, alrededor de los dos meses de la siembra. Dan menos producción, pero permiten tener cosechas a principio y mitad de verano si se cultivan en exterior, siendo rápidas y productivas en cultivos de interior. Como veis, tenemos muchas opciones a la hora de pensar qué variedad plantar. Dependerá de nuestros gustos o necesidades. Lo mejor es contar con un banco que nos dé confianza, como Buda Seeds. La historia de Buda Seeds se forja con variedades que dejaron huella en el panorama de las autoflorecientes como Magnum o Deimos aclamadas por su producción descomunal y que, a pesar del paso de los años, se mantienen en primera línea. Aparte de su línea original, Buda Seeds ha desarrollado familias de variedades como la Classics, que aporta seis variedades míticas en versión autos y fotodependientes, o la USA Collection Strains, compuesta por siete de las joyas canábicas más aclamadas de la costa oeste de Estados Unidos por su extremada potencia y su apreciada riqueza terpénica. Buda Seeds también dispone de su línea de CBD, con variedades muy potentes en CBD, no psicoactivas o con bajo contenido en THC, y también de ratio 1-1, esto es, equilibrio entre CBD y THC. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Espero que os haya sido interesante y que ahora tengáis más criterios a la hora de elegir qué plantar. ¿Por qué TopMás es el secreto para un cultivo perfecto? Porque utiliza una tecnología avanzada de silicio que nos permite obtener soluciones concentradas de silicio biodisponible. Uh...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 Durante la Spanabis pudimos ponernos al día con información de primera mano en materia de regulación tanto a nivel nacional como internacional. Por un lado ICBC, International Cannabis Business Conference, que como en los últimos años atraía a emprendedores, empresas, consultoras, inversores y oportunidades de negocio al auditorio de Cornellá. Y por otro lado la World Cannabis Conference, con mesas muy interesantes en el ámbito sociopolítico y que podéis ver íntegras en el canal de Youtube de Spanabis. El cannabis es eficaz eh, para, para los síntomas que aparecen asociados al, eh, al cáncer. Esto no quiere decir que vaya a ser ni la, única, ni la única medicación disponible, ni la mejor medicación disponible para todos los pacientes. Y shows el trabajo work que miles de personas is doing en España y en todo to el mundo para obtener una regulación en el cannabis y en los derechos civiles. Bueno, well, well, Ana Rodríguez, I'm the manager. Porque el club social de cannabis es un modelo muy valioso, mucho. Vienen expertos de todo el mundo a, a ver qué es el modelo de club, a conocerlo de cerca. Nos vienen a consultar a nosotros, activistas, políticos, gobiernos de todo el mundo, para interesarse por el modelo de club. Es imposible sacar conclusiones, aún hay que esperar, hay que ver y, y tomarlo con calma. Esto es lo que nos dicen y en el párrafo después dicen pero aún así vamos a sacar conclusiones. Y es que el cannabis, entendéis, que los niños y todo esto, en fin, y ahí son siete páginas de, de mierda prohibicionista sin ningún sentido. En España daban el mismo dinero a las farmacéuticas, a investigadores y médicos, que en Italia y Alemania juntas. Entonces creo que no hace falta más reflexión, ¿no? y eso debe de cambiar. Las farmacéuticas son necesarias, tienen su papel, pero todo en su justa medida. Bien. ...smoking. So, this goes back to the voice of the plant, and how, voice, how the voice, and how the, it starts with the plant, and how it ignites that creativity in these artists, and it pushes out a bigger wave of culture globally. It's amazing. Um, so I think... los silocides, donde se han encontrado pues en infinidad de estatuas mexicanas, hay unas pinturas rupestres en, aquí en Cuenca en, en Selva Pascuala, que es un abrigo que hay en la Serranía de Cuenca, donde están representadas los primeros restos o los primeros eh, restos arqueológicos de Silocides, Como bien sabes existe una preocupación a nivel social muy importante eh, y también por supuesto las personas usuarias de cannabis sobre la no derogación de la ley Mordaza o al menos sobre la supresión de los aspectos más dañinos de, de esta norma. ¿no? no tenemos debate sobre cómo incluir ...a las personas que mayoritariamente han ido a la cárcel por tráfico de drogas... ¿Qué, ...¿qué grupos de población son aquí? Si vamos a una cárcel, ¿qué predomina? Predomina la gente que viene de Marruecos, ¿no? Que suben que las redes de hachís que hay desde ahí... ...y la población gitana también, ¿no? Históricamente han sido las, los grupos que han tenido que lidiar. Pero este mes no ha sido todo Spanabis... Otra forma de conocer las noticias y analizar la actualidad canábica es en nuestro nuevo programa Informe 4.20, que realizamos cada dos semanas en colaboración con los compañeros de Nuevo Cannabis. Pues básicamente llegaríamos, podría llegar eh, este proyecto que se plantea ahora y que no tiene ningún tipo de definición, ya digo que, que de momento lo que se ha asumido es que no se va a poder en el marco de la UE lanzar una legalización a todas luces, y eh, que ese proyecto va a tener que esperar y en todo caso pues, se plantea en el corto plazo algo de, de, de este estilo de despenalización que pues, sería como, como un modelo a la española en el que no se en las asociaciones por parte de la policía y no te pusiesen multas por, por la calle, ¿no? sería un poco la, la gran diferencia. Que de hecho es, es, es un acuerdo de mínimos que yo creo que desde la sociedad civil tenemos que más allá de poder debatir otras cosas del cannabis, tenemos que, empezar a, tenemos que empezar a saber ya cuáles son los pilares. O sea, nosotros pedimos autocultivo, asociacionismo y sin multas. Y, y en la vía pública también, porque somos personas, no somos ratas. Entonces, eh, yo creo que esos pilares hay que tenerlos claros. Y a partir de ahí, pues puede haber diferentes, diferentes opciones legales. Es verdad que diferentes consensos políticos y tal, pero, pero bueno, sí. Si, si, si eso está claro en Alemania, podríamos aprender también de, de seguir la estela, de decir, bueno, por lo menos la base está clara, no hay una, no, no tumbamos, no transformamos la Unión Europea, no tumbamos la prohibición, no, no es una legalización a todas luces, como, como otros países latinoamericanos que tumban la prohibición con modificaciones de la Constitución. Pero, pero bueno, es, es un camino. Es un camino y, y cumple los mínimos si, si se lleva a cabo. O sea, que bueno, de retroceso, cambio en las intenciones y, y de momento en el largo plazo negociación en Europa, en el corto plazo una especie de despenalización. Dime, Benny, perdón. Sí, que eh, a ver si lo he entendido. Entonces, es que esta peña se vino arriba, ¿no? Los próximos meses vienen cargaditos de eventos, Canasur en Sevilla o La Feira das Mil Flores en Santiago, copas como la Dogo Cup en Gran Canaria, La Mayor Flor en Málaga, Castelló Cannabis Cup, Sevilla Cup o Cana Portugal en Lisboa. Y seguro que se nos olvida alguna. Sin duda una amplia oferta para los amantes del cannabis, pero donde no podemos faltar es a la marcha de la marihuana, con decenas de convocatorias, para reclamar por nuestros derechos en todo el mundo el próximo 6 de mayo, en la Puerta del Sol, Madrid. ¡Os esperamos! Y hasta aquí nuestro programa de hoy.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 Ahora suscribiéndote podrás tener acceso de forma gratuita a la revista Cáñamo, a y la marihuana.com con toda la información de actualidad. Como siempre, intentar ser felices, cuidaros mucho y hasta pronto.